Bueno, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina, para todas, todes y todos. Eh, como bien dijo Ceci, hoy vamos a entrar directamente en lo que es el mundo wiki. Eh, entiendo que ya varios de ustedes estuvieron transitando el material de la clase 2, eh, que es el material que presenta, principalmente, eh, un primer inicio de lo que es la historia, que hay detrás de Wikipedia, la enciclopedia libre, y lo que um, empieza a ser el hecho de conocer el movimiento Wikimedia, que sostiene todas estas propuestas basadas en la construcción del conocimiento libre. Así que hoy vamos a, a, a hacer una primera parte, de um, profundizar un poquito en torno a ya temáticas que están en el material, material teórico de la clase 2, y luego, voy a hacer un pequeño taller de edición, para quienes todavía no se animaron a editar en Wikipedia, eh, hay muchos, muchas y muchas que ya editaron en Wikipedia, lo hicieron muy bien, y desde acá nuestras felicitaciones, porque sumaron contenido súper interesante, y trabajaron muy bien las propuestas, pero para quienes todavía no lo hicieron, vamos a hacer un pequeño taller de edición, para refrescar algunas cuestiones de eh, las herramientas de edición básicas, porque es importante ah. aclarar esto, el proceso para editar Wikipedia es un proceso gradual, es un proceso progresivo, en donde vamos de a poco, conociendo las herramientas, y vamos de a poco eh, probando esas herramientas. Entonces, eh, la propuesta para esta semana es que ustedes trabajen en agregar referencias a los artículos, que después vamos a profundizar un poquito en eso. Eh, bueno, la idea del taller de hoy es también tener una parte práctica donde podamos mostrar esas herramientas, y Obviamente, abrir al espacio de quienes tengan dudas al respecto, para, para poder responderlas, y que se animen a editar quienes no lo hicieron, y a seguir editando quienes lo hicieron. ¿sí? Como comentábamos en el chat, eh, va, estamos bueno, Están silenciados, eh, están silenciadas todas las personas, eh, por una cuestión de que somos muchos. Somos 55, pero se van sumando a medida que pasan los segundos. Así que cualquier consulta que tengan, cualquier necesidad que quieran eh, aportar, eh, el chat es el espacio, y Jessy va a estar levantando esas preguntas. ¿sí? Eh, voy a empezar a compartir, porque vamos a arrancar con un juego, con un juego de preguntas. Eh, lo dejo ahí, no sé si se está viendo. Perfecto, Luli. Genial. Es un juego cortito eh, en donde la idea es que voy a ir pasando algunas preguntas y ustedes van a ir respondiendo eh, en el chat. No sé si me las va a ir diciendo porque no voy a estar viendo el chat. Eh, y vamos a ir respondiendo juntas. La idea es, a partir de las preguntas que van surgiendo en esta trivia, digamos, eh, poder ir profundizando un poquito más sobre... Eh, estos detalles del de mundo, del universo wiki que quizás muchos y muchas de ustedes recién ahora están conociendo en profundidad. Así que vamos a empezar con, con la trivia y va la primera pregunta. Eh, la vamos a hacer, yo les muestro, ustedes respondan en el chat, sobre todo para que, para que puedan directamente visualizarlo en la, en la, en la pantalla compartida. ¿sí? Eh, la primera la primer pregunta es, ¿Wikipedia es? ¿Una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar? ¿O es una enciclopedia virtual que cualquiera que se haya hecho un usuario, puede editar? Les dejo unos segundos para que utilicen el chat. Izquierda número 2B. Me, me están diciendo. <ríe> Bien, te están diciendo... B, izquierda. B. Ah, B, B, B perfecto. Eh, um, o sea, que la, están respondiendo que es una enciclopedia virtual que cualquiera que se haga un, que se haya hecho un usuario puede editar. ¿Esa es la que estaba ganando? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, el... yo acá. Sí, sí, Bella, decime. No, digo, deja, dice, cualquiera puede editar. Eh, dice, deja editar a cualquiera. Bien. Bueno, vamos a ir por esa, porque, vamos a ver por qué. En Wikipedia, como ustedes ya habrán hecho. La mayoría se tienen que crear un usuario para editar en Wikipedia, pero se puede editar Wikipedia sin un usuario. Es decir, no es necesario tener un usuario para editar Wikipedia. Entonces, vamos a ir a responder esta, que está bien. ¿sí? Y ahí aclaro algo. Eh, en Wikipedia podemos editar con o sin usuario. Cuando editamos con usuario, nos lo tenemos que crear como ustedes se lo crearon, eh, apellido nuestro, porque eso genera, digamos, una identidad wiki. La comunidad Wikipedia, es una comunidad de personas virtual, por ende, tener un usuario hace que las personas se puedan reconocer en esa comunidad virtual, y hace que, de alguna manera u otra, vayan teniendo una huella eh, digital, si se quiere, en la plataforma. Los usuarios pueden ser anónimos, es decir, no es necesario que ustedes se creen un usuario eh, con su nombre y apellido, de hecho, en general, no es algo que recomendemos, sino que siempre Decimos que es una decisión personal, en tanto, la persona que decide qué tipo de usuario, qué nombre de usuario ponerse. Ahora, si ustedes no quieren editar con el nombre de usuario, y no quieren crearse un usuario, pueden editar igual en Wikipedia, y el registro que queda de sus ediciones, es el número de IP desde donde ustedes están editando. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos un usuario creado, hay algunas eh, herramientas que te ofrece Wikipedia con usuario, que sin usuario no tenemos. Entonces, a, de alguna manera u otra, si no tenemos el usuario de Wikipedia, eh, no la podemos transitar completamente. Pero cualquiera puede editarla, con o sin usuario. ¿sí? Bien, vamos a la segunda. Y esta es importante. Las licencias Creative Commons son licencias que otorgan a otros que no son autores de una obra, ciertos derechos de uso y modificación de la misma? Son licencias que permiten al autor sacar rédito económico de sus obras cada vez que alguien las usa. Les, les, les escucho. Ahí, ahí están, opción a 1 a, a, amarilla. ¡Bien, bien. <risa> Muy Genial. Bien. Muy bien, perfecto, exacto. Vamos a cliquear la que están diciendo, amarilla. Muy bien. sí Vamos a profundizar en las licencias Creative Commons, y vamos a profundizar mucho, sobre todo en la próxima clase, eh, es decir, eh, la clase que se inicia el lunes que viene, pero es súper importante que ustedes ya, desde ahora, eh, identifiquen que en Wikipedia, y en todos los proyectos Wikimedia, las licencias que se utilizan son licencias libres. Wikipedia es una enciclopedia libre, bajo un código abierto, y esto permite que todas las personas puedan editarla, y a la vez que todo lo que subamos a Wikipedia como contenido, y todo lo que eh, ilustremos en Wikipedia con, por ejemplo, fotos, que después vamos a ver que no van directo a Wikipedia, sino que previamente van a otro proyecto, que es Wikimedia Commons, tienen que estar bajo licencias libres. No podemos trabajar con licencias conocidas como Copyright, que son las licencias de derecho privado. ¿sí? Esto igual lo adelanto como para tenerlo ahí, pero lo vamos a trabajar hoy un poquito, y la semana que viene, toda la semana, vamos a profundizar en eso. Bien, acá está bueno eh, esta pregunta, porque ya nos adentramos en cosas que están pasando esta semana. <ríe> eh, ¿Para qué usamos la herramienta Citar en Wikipedia? ¿Sí? Aquellos y aquellas que ya editaron Wikipedia. ¿Para qué se usa esa herramienta? ¿Para incorporar una cita textual o para incorporar una referencia? Ayuda, recuerden que la referencia es el numerito chiquitito que va a, a identificar la fuente de cuál se extrajo esa información. Acá estamos un poco más peleados, pero dicen 1 ba A, eh, libreta, referencia... bien creo que, gana, creo que gana el B. Bien. Perfecto, bien. Es el que tiene que ganar. <risa> Entonces, ahí va. Exactamente. Es Wikipedia, y ahora después lo vamos a ver en el tallercito que les voy a brindar sobre edición. Cuando se habla de citar como herramienta, se está hablando de la herramienta que te permite agregar una referencia para poder eh, identificar de qué fuente extrajiste la información que estás agregando a Wikipedia. ¿sí? Un paréntesis que también hago acá, que fueron cuestiones que fuimos eh, respondiendo en los foros durante la semana, es Wikipedia, cuando editamos Wikipedia y queremos agregar contenido nuevo, la información que traemos de una fuente externa, después vamos a charlar qué, qué tipo de fuentes, tiene que ser parafraseada ¿sí? en, en el contenido que sumamos al artículo. Es decir, reelaborada. Wikipedia no permite el copiar y pegar, el famoso copy-paste. Si un editor o una editora identifica que en Wikipedia se está haciendo copy-paste, va a identificar que hay plagio. ¿sí? Por eso es súper importante, cuando ustedes agreguen contenido nuevo, o sea, creen párrafos nuevos o apartaditos nuevos, siempre, relaboren con sus palabras, manteniendo el manual de estilo de Wikipedia, para evitar el plagio. sí, Y luego, utilicen la referencia con la herramienta de citar, para especificar de dónde se extrajo esa información, que es clave, porque siempre tenemos que verificar esa, ese contenido que estamos sumando. ¿sí? Solo una pequeña aclaración. Bien, vamos con la cuarta. ¿Qué son las referencias fiables para Wikipedia? ¿Sí? para Wikipedia, y para ustedes, y también ya estuvimos viendo que en los foros que han trabajado mucho sobre este tema. Para Wikipedia las fuentes fiables son fuentes de información, incluidas redes sociales y blogs personales, o son fuentes de información, excepto redes sociales y blogs personales. Acá hay una unanimidad, es B. Todos dicen B. Esto quiere decir que leyeron el contenido. <risa> y está muy bien. Perfecto. Entonces, vamos eh, a A la B. Excelente. Eh, hicieron muy, muy bien la tarea. Eh, bien, y ahora vamos a, uno, a una de las frases que más le gusta eh, decir a, a, a ex wikipedista que es wikificar. ¿sí? ¿Qué significa wikificar? Añadir enlaces internos a otros artículos de, de Wikipedia en un artículo, ¿sí? Eh, X, o darle formato wikipedista a cualquier otro texto fuera de Wikipedia. Opa, ahí vamos. A, A, A. A. A. Todos A. Ah, ok, perfecto. También esto demuestra que leyeron. Entonces, es A, ah, claramente. <risa> eh, wikificar eh, wiki quiere decir rápido en hawaiano. Eh, y bueno, todo lo que pasa en Wikipedia y en, en los proyectos Wikimedia, que ahora vamos a, a profundizar un poquito en quién, cuáles son los proyectos Wikimedia, eh, sucede rápido, Wikipedia es muy dinámico, muchas personas hablan de Wikipedia como un organismo vivo, y el hecho de ser editado en tiempo real, eh, hace que estemos todo el tiempo generando contenido nuevo. Wikificar vendría a ser todo el proceso de edición dentro de un artículo, es darle formato, al artículo, pero el formato wiki, ¿sí? que difiere de un artículo académico, un artículo periodístico, es un artículo de Wikipedia. Y es así como lo identificamos siempre que lo leemos. Nosotros podemos imprimir un artículo de Wikipedia y sacarle el color, es decir, imprimirlo en blanco y negro, e igual vamos a identificar que es Wikipedia, porque tiene un formato muy particular Wikipedia, eh, que tiene que ver con su manual de estilo, y que se llama Wikificar, digamos. Bien. Para Wikipedia. ¿Sí? ¿Qué significa la neutralidad? A. Ser objetivos u objetivas. B. Mostrar todos los puntos de vista sobre un mismo tema. Tengan en cuenta que esto es para Wikipedia, ¿sí? no para nosotros, porque por ahí, ahí podemos entrar en debate. Todos A. Ah, a, A. Ser objetivo. Ah, ahora cambiaron. B. <risa> B. <risa> Acá no está tan claro. ¿eh? Bien. Esta pregunta es un poco engañosa, eh, porque obviamente está preguntando cómo Wikipedia define la neutralidad, que es una definición que Wikipedia toma, que la comunidad de Wikipedia genera, es el, uno de sus pilares más importantes, Wikipedia tiene cinco pilares, y el segundo pilar eh, es el punto de vista neutral. Y Wikipedia define el punto de vista neutral como mostrar todos los puntos de vista que existen documentados ¿Sí? sobre un tema, documentados en fuentes externas a Wikipedia, sobre un tema. Obviamente que cuando nosotros escribimos en Wikipedia, tenemos que ser objetivos en el sentido de que no le podemos imprimir ningún tipo de, de, de juicio de valor a la información que estamos agregando, porque eso también sería no ser neutral al momento de estar escribiendo el contenido. Pero, para Wikipedia, la neutralidad se define con poder dar cuenta de todos esos puntos de vista que están documentados, que son registrados, que cubrieron ese, esa información o ese proceso, eh, en fuentes consideradas confiables. ¿sí? Fuentes que no son ni blogs personales, ni redes sociales. Así que, en este caso, sería la B. Bien, Vamos a la otra. ¿La Wikipedia es una fuente primaria o es una fuente terciaria? B, terciaria, terciaria, derecha... Bien, esto, Perfecto, exacto. Wikipedia es una fuente terciaria, y esto es súper importante. Nosotros en Wikipedia no podemos transcribir, por ejemplo, yo le hago una entrevista a alguien sobre un tema, y no publico en ningún lado esa entrevista, y la transcribo en un artículo de Wikipedia. Eso sería hacer que Wikipedia sea una fuente primaria, porque la, en el único lugar donde estoy haciendo publicación de esa entrevista, es en Wikipedia. Eso no está bien, porque Wikipedia es una fuente terciaria que se sostiene a través de fuentes primarias y secundarias, que son utilizadas como referencias para eh, sustentar la información que, agrema, que agregamos. Por eso siempre es importante, y de hecho, la misma comunidad wikipedista, hace mucho hincapié en hacer esta diferencia. Que Wikipedia es una puerta al conocimiento, conocimiento que se construye en otros territorios, eh, tanto escritos como digitales, en los cuales se puede seguir ampliando ese conocimiento. ¿sí? Bien, Vamos a la octava. Los enlaces externos, que aparecen mucho en Wikipedia, ¿Se colocan en una sección llamada enlaces externos, o se colocan en el cuerpo del texto del artículo? Esta puede ser un poco particular, pero voy a escucharles también. Marco me encantó porque dijo izquierda, pero aunque también puede ser, dice, en el cuerpo. <risa> o sea que estamos ahí, ¿eh? A, bien. A, a. Sí, la mayoría, A. Muy bien. Ahora voy a explicar, la voy a cliquear. Pero exactamente, eh, en Wikipedia, ahora vamos a ver un artículo especial que yo elegí para, para trabajar sobre la estructura de un artículo, eh, y en Wikipedia ustedes van a ver que hay un apartado, siempre una sección, que aparte de ser la sección de referencias, es la sección de enlaces externos. Como dijimos, Wikipedia no permite eh, digamos, que determinadas, eh, determinados tipos de fuentes puedan ser utilizados como fuentes confiables, para sustentar la, el contenido que agregamos, ¿sí? como referencias. Eh, pero hay una estrategia para poder usar esas fuentes que de alguna manera pueden ampliar o aportar algo que consideramos importante. Por ejemplo, para Wikipedia, YouTube no es una fuente confiable, porque todos podemos crear un video en YouTube y ponernos a decir cosas sobre una determinada cuestión, ¿sí? Pero sí puede ser considerado un enlace externo interesante para ampliar información sobre determinada temática. Entonces, como no podemos usar YouTube como referencia, sí lo podemos usar como enlaces externos. Después le voy a mostrar cómo se agrega eso en un artículo. Eh, los enlaces internos que se ponen en el cuerpo del texto de un artículo, son los enlaces que te llevan a más contenido dentro de Wikipedia. ¿sí? Que son los enlaces en color azul, los impervínculos en color azul. Eh, los enlaces externos suelen tener una flechita, al final de la oración, que te, que te, digamos que en, un, en algún punto te especifica que te saca de Wikipedia. ¿sí? Por eso es externo. Eh, ahí pueden ir redes sociales, porque no son consideradas fuentes, sino que son considerados enlaces externos para ampliar. ¿sí? Si consideramos que, eso puede am que esa red social pueda ampliar esa información. Pero bueno, está bueno poder distinguirlo. ¿sí? Porque muchas veces es confuso. Bien, Wikimedia Argentina. Si ¿sí? En este caso, recuerden que nosotros estuvimos charlando el primer encuentro, que esta propuesta de curso virtual la lidera Wikimedia Argentina, con el apoyo de la Fundación Wikimedia y con el BID. Eh, pero que, a nivel regional, existen muchos capítulos de la región que trabajan, eh, al igual que Wikimedia Argentina, eh, promoviendo los proyectos Wikimedia a nivel local, eh, en los cuales, quizás, varios de ustedes, diez de ustedes hagan sus pasantías. Eh, les preguntamos, Wikimedia Argentina, ¿qué es? Es el capítulo local de la Fundación Wikimedia, es una organización con fines de lucro. Eh, la mayoría, todos, todos y todas dijeron la... A, perfecto, excelente. Exacto. Todos los capítulos Wikimedia son capítulos que, digamos, que están bajo el paraguas institucional de la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia fue creada en el año 2003, en esta, con sede en, en Estados Unidos. Los capítulos locales, como charlamos en el encuentro pasado, son capítulos que se, re, digamos, se um, registran en cada país. ¿sí? Eh, en el mundo hay alrededor de 40 capítulos, y son digamos Las organizaciones locales que eh, promueven, eh, y a través de diferentes programas, llevan adelante proyectos para que más personas se sumen a lo que es la experiencia wiki, desde el ámbito educativo, desde las experiencias de cultura y patrimonio nacional, desde las experiencias de comunidades, etc. ¿Sí? Así que eso también está, es muy interesante tenerlo en cuenta. Bien, esta es la anteúltima, si no me equivoco. Cuando subo mi obra a Wikimedia Commons, Recuerden, Wikimedia Commons es uno de los proyectos wiki, en total son 13, Wikipedia es el más conocido, se crea en el año 2001, es el primero de todos, y luego se crea Wikimedia Commons, que es un repositorio multimedia, eh, con archivos e imágenes, que son las que se utilizan para ilustrar Wikipedia. En este caso, cuando subo mi obra a Wikimedia Commons, ¿Pierdo mi autoría sobre la obra o delego mis derechos de autor? Bien. Acá, todos y todas uh -huh. delego mis derechos de autor. Muy bien. Esta pregunta está así. Esta parte es muy interesante <risa> porque... Eh, ah, ya terminó. Y Leonardo DiCaprio nos aplaude. Eh, porque eh, es clave Wikimedia Commons para tenerlo en presente cuando nosotros utilizamos las licencias libres, que durante todo el encuentro que viene vamos a, a, a estar trabajando sobre el tema, eh, estamos delegando nuestro derecho de autor, ¿sí? no estamos perdiéndolo. Las licencias libres lo que permiten es siempre respetar la autoría que crea esa obra, ¿sí? y lo que permite, según el tipo de licencia que utilicemos, es que las personas puedan hacer uso de esa obra, puedan transformarla, puedan eh, generar collage, puedan hacer un montón de cosas, siempre respetando la autoría, siempre citando la autoría, y siempre respetando el tipo de licencia que se le otorgó en su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco una foto a mi paisaje matutino, y la libero en Wikimedia Commons, eh, la persona que use esa foto, va a tener que siempre citar mi autoría de la foto, y siempre va a tener que hacerlo bajo licencias libres. No va a poder pasarla a un derecho a autor privado. Las licencias libres, una vez que se le otorgan, no pueden ser eh, sacadas. ¿sí? Y esto es muy importante a tener en cuenta, porque cuando trabajamos con Wikimedia Commons, y liberamos archivos en Wikimedia Commons, liberamos fotos de nuestra autoría en Wikimedia Commons, siempre tenemos que estar súper seguros, primero que es una foto que sacamos nosotras, o nosotros, que está bajo nuestra autoría. Que es una foto que sacamos a, a lugares, a paisajes, a, a situaciones que no están bajo derechos de autor privado, por ejemplo. Si yo voy a un museo, no puedo sacarle una foto una obra y liberarla en Wikimedia Commons, porque la obra tiene derechos de autor privados. Entonces, de igual manera, puedo estar violando los derechos de autor. En Wikimedia Commons, podemos subir siempre fotos que son de nuestra autoría, y que son originales, digamos, que no estamos violando los derechos de autor de terceros. ¿sí? Y esto es muy importante, voy a sacar al amigo DiCaprio para que me deje aplaudir, porque me pone nerviosa. Eh, me voy a Wikipedia. Eh, esto es muy importante, porque... Nosotras, y nosotros, no podemos subir archivos a Wikimedia Commons que no estemos seguros que sean de nuestra autoría, o que no estemos seguros que esté bajo dominio público. Si nosotros subimos archivos de esas características a Wikimedia Commons y no estamos seguros de, de, de la autoría, eh, ni el tipo de licencia que esos archivos tienen, podemos estar infringiendo las normas de Wikimedia Commons. ¿sí? Por eso, le, el encuentro que viene, que vamos a tener durante toda la semana aquí les vamos a invitar a subir eh, fotos de su autoría a Wikimedia Commons van a poder conocer un poco más cómo se organiza esa cuestión de las licencias, que es súper importante. Eh, nosotros no podemos ir a Google Imágenes, lanzar una búsqueda, así, random, y eh, descargar una foto de Google Imágenes y subirla a Wikimedia Commons, porque si no buscamos en Google Imágenes imágenes que estén bajo licencias libres, lo que estamos haciendo es que probablemente vamos a estar subiendo a Wikimedia Commons una foto que no es de nuestra autoría y que está bajo copyright. ¿sí? Entonces, siempre este, este detalle es súper importante, y por eso no siempre en Wikipedia vamos a encontrar que los artículos están ilustrados, porque faltan imágenes bajo licencias libres en general. ¿sí? No sé si, si hay preguntas. Sí, sí hay, hay preguntas. Eh, dos ahí anoté. Una Dale. de Kate que dice, eh, si el contenido de un texto fue creado por otro autor y parece correcto, pero no contiene referencias en cada parte, sino hasta el final y sin enlaces. Y quiero mm. añadir una fuente que respalde lo que dice, pero no mm. exactamente la que ese autor usó. Mm. ¿Uso la forma de citar? Exactamente, sí. Eh, cuando nosotros trabajamos en Wikipedia, eh, en un artículo, como el artículo, piensen que Wikipedia tiene, en español, como están viendo acá, tiene más de 1.700.000 artículos. ¿sí? Es un montón. Cada artículo es editado por muchas personas. Eh, lo ideal es que cuando una persona escribe en Wikipedia, lo que escriba le, le, le, lo remita a la fuente de donde la extrajo. Pero muchas veces pasa que se escribe en Wikipedia, se relabora el texto y recién aparece la fuente al final de todo como la pregunta que están haciendo. Si nosotros queremos eh, digamos, eh, actualizar, o queremos eh, profundizar en fuentes agregar, podemos utilizar, podemos hacerlo utilizando la fuente que consideremos que puede aportar a sostener esa información, y lo usamos con la herramienta de citar, exactamente. Bien. Acá Enrique, suma también, eh, dice, aún haciendo paréntesis de un texto, ¿se tiene que citar? Sí. Siempre. En Wikipedia, todo lo que sumamos tiene que ir con, referenciado, digamos, tiene que estar con una referencia. Es la manera de poder verificar que esa información se extrajo de una fuente externa, primaria o secundaria. ¿sí? Si nosotros no lo citamos, estamos, estamos digamos, dejando a la deriva la posibilidad de que se entienda que es una idea que trajimos nosotros, digamos. No, siempre tiene que estar sustentada, ¿sí? Eso es muy importante. Y gracias, Enrique, por la pregunta. Vamos por la última. Dice Tania. Tania. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre las licencias Creative Commons y Copyleft? ¿Cómo se distinguen? Bien. Es una gran pregunta, y esto lo vamos a bueno. lo van a tener muy específico durante la, el encuentro que viene, y no me quiero adelantar, pero las, li las licencias copyleft son licencias Creative Commons. ¿sí? Eh, existe el copyleft y el copyright. El copyright es el que estamos acostumbrados a ver en todos lados, porque son los derechos de autor privados, que es la C hacia la derecha, si no me equivoco, y el copyleft es la C hacia la izquierda, que identifica que esa, digamos, que esa licencia, o que esa obra, está bajo una licencia libre. ¿sí? y que puede ser eh, transformada, etc. Después, el mundo de las licencias libres tiene di diferentes grados, ¿sí? Eh, y eso es lo que la organización Creative Commons, que es la que coordina, digamos, y la que forma en relación a todo, esta, a todo este uso de licencias, eh, va especificando qué tipo de licencia hay algunas que son más libres porque se puede hacer de todo con esa obra, o hay algunas que son menos libres porque, por ejemplo, no permite que se comercialice con esa obra. sí Pero todas esas, esas, esas particularidades las vamos a estar viendo el encuentro que viene. Pero para, digamos, para um, sintetizar, Copyleft es una licencia libre y es una licencia que está dentro de las licencias Creative Commons. Bien, ya no tenemos preguntas. Buenísimo. Entonces, eh, no sé si al, al, alguno ya entró por acá, esta es la portada de Wikipedia, sí. Eh, quizás en general no se conoce, porque entramos a los artículos de Wikipedia directamente a través de los buscadores que usamos, entonces no entramos a la portada de Wikipedia. Acá ustedes van a ver que Wikipedia es una enciclopedia libre, que es el primer pilar de, de, de los cinco pilares Wiki. Y van a ver cuáles son las 10 eh, Wikipedias que más artículos tienen, sí, en tanto contenido, Obviamente, la Wikipedia en inglés, que es la primera que se crea, que se crea en enero del 2001, eh, tiene más de 6 millones de artículos, eh, y la Wikipedia en Español, por ejemplo, que se crea en mayo del 2001, pero que tiene digamos dinio, dinámicas distintas de entender la relevancia de la, de, de, del contenido, tiene 1.700.000 artículos, aproximadamente. La Wikipedia en Alemán tiene más de 2 millones. Lo interesante de, de, de que ustedes vean esto, es que la Wikipedia está, en, está escrita en más de 300 idiomas. ¿sí? Hay Wikipedias de un montón de, de, de, de, de territorios a nivel global, y lo escriben las comunidades lingüísticas. ¿sí? Las personas que hablan ese idioma, son quienes escriben ese contenido. Y no siempre para una persona que escribe, por ejemplo, en la Wikipedia en italiano, eh, un contenido que está en la Wikipedia en inglés, es relevante enciclopédicamente para esa comunidad, como para que tenga un artículo en Wikipedia. ¿sí? Esto está bueno aclararlo porque ustedes van a decir, che, ¿Por qué? La inglés, el inglés tiene más de 6 millones, y el resto tiene mucho menos. Bueno, porque cada comunidad, según su contexto, sus procesos, sus experiencias, cada comunidad de editores y editoras dentro de Wikipedia, define qué es relevante, y cómo se le otorga esa relevancia, eh, para cada Wikipedia. ¿sí? Se pueden hacer traducciones de una Wikipedia a otra, pero siempre va a depender de que se cuenten con fuentes verificables, que puedan dar cuenta de ese contenido en la, en la lengua en la que se está escribiendo. ¿sí? Y acá hay, hay siempre un un tema interesante a, a, a charlar y a poner en debate, que, por ejemplo, muchas comunidades, muchos pueblos originarios, mu muchos pueblos indígenas, por ejemplo, no tienen eh, una Wikipedia en su lengua, porque muchas comunidades originarias no utilizan la fuente escrita como un registro digamos, de, de sus culturas, de sus historias, etc. Para Wikipedia, si la fuente no está escrita, no está documentada por escrito, no es considerado confiable, por ende, muchas comunidades que tienen fuentes orales, hoy en día no pueden tener eh, digamos, una Wikipedia en su lengua. Y esto es un gran limitante para poder eh, ampliar, y para poder dar cuenta de la diversidad de comunidades y de experiencias que existen eh, en relación a las historias de los pueblos. ¿sí? Eh, es un debate que se está dando actualmente, pero todavía no está saldado. digamos. Si yo bajo hacia lo que sigue, vamos a ver, el resto de, de las wikipedias que existen, fíjense que está dividida por cantidad de artículos, más de un millón de artículos son todas estas wikipedias, más de 100.000 artículos son todas estas wikipedias, más de 10.000, y así sucesivamente. Van a ver que son un montón. Eh, y es súper es interesante esto porque nos, nos permite dar cuenta que realmente Wikipedia es una experiencia que al ser una propuesta bajo una bajo una experiencia de código libre y abierto, permite que quien quiera formar parte de ese proceso, pueda hacerlo, porque es la misma comunidad la que sostiene colaborativamente esa experiencia. Eh, no sé si hay preguntas así, si no, continúo. Sí. Uno dice, eh, Jorge, ¿está pensado a futuro un proyecto sobre cómo incluir esas lenguas eh, que se manejan solo en el lenguaje hablado? Es una gran pregunta, Jorge. Como ustedes ya habrán experimentado, el movimiento Wikimedia es un movimiento muy diverso, muy amplio, eh, obviamente con diferentes perspectivas, porque somos personas de diferentes partes del mundo, con diferentes recorridos y trayectorias. Por ende, este debate es un debate muy grande que se está dando, y se está buscando eh, desde diferentes lugares poder plantear, primero, ampliar esta idea de que la cultura escrita es la única cultura que puede ser registrada, digamos, porque bueno, eso está silenciando básicamente eh, la historia de muchísimas otras culturas que no usan la cultura escrita como la manera de, de digamos, de, de generar su historia. Y sí, eh, eh, yo entiendo que es algo que, que, que está siendo parte de, de los debates más importantes que se están dando dentro del movimiento. Ese, particularmente, como también todo lo que tiene que ver con los sesgos vinculados a la perspectiva de géneros en Wikipedia, que es otro debate muy grande que existe. Eh, y que cada día somos más quienes estamos eh, generando experiencias para poder eh, diversificar lo más posible ese esas, esa experiencia dentro de Wikipedia y dentro de, de, de los proyectos Wikimedia. Pero bueno, son procesos largos porque involucran a muchísimas personas, eh, con sus perspectivas, obviamente. Eh, pero también no deja de ser muy interesante, porque en, en ninguna otra plataforma se da este nivel de debate cada vez que se propone una experiencia nueva, o, o, o, o que se encuentra que no hay acuerdos en tanto a la representación de determinadas temáticas. Aquí Bien. una más y, y ¿Sí? continuamos. Dice Enrique, pregunta, ¿El lenguaje inclusivo se contempla incluir dentro de Wikipedia? Dentro, es otro, muy buena pregunta Enrique, es otro debate que también existe, que está un poco vinculado a las perspectivas de géneros, eh, porque hoy en día eh, el uso de la X, de la E o de algún símbolo para representar eh, la, la diversi las diversidades no está aprobado dentro de Wikipedia, es un gran debate que existe, sí lo que se propone es que se pueda eh, hablar o escribir de la forma más genérica posible, sin, sin hablar de géneros, puntualmente, pero eh, si se escribe con una X o si se escribe con una E, va a ser tomado como un vandalismo, o va a ser tomado como un error, y va a ser revertido. Eh, entonces, esa también es otra, es otra de las cuestiones que, que, que se siguen debatiendo dentro de, de la enciclopedia, sin duda. Bien. Bueno, continuamos antes de pasar a la parte del tallercito de edición. Eh, lo que ustedes ven acá, son el resto de los proyectos Wikimedia. Eh, Wikipedia es el primero, como dijimos, eh, son 13 proyectos en total, contando a Wikipedia, y acá van a ver el, digamos, el que es el más importante en tanto experiencia después de Wikipedia, que es Wikimedia Commons, que es el repositorio que estábamos charlando, donde, si queremos sumar fotos a un artículo de Wikipedia, previamente tenemos que liberarla, subirla y liberarla en Wikimedia Commons. Eh, en particular, eh, es importante tener en cuenta esto de que siempre que subimos una foto a Wikimedia Commons la estamos liberando bajo licencias libres, a Wikimedia Commons no se puede subir nada bajo derecho de autor privado, y en este sentido, hay que ser siempre muy detallistas, eh, porque si no estamos seguros del tipo de licencia que tiene ese material que queremos subir a Wikimedia Commons, no lo subamos, ¿sí? porque probablemente tenga copyright. En la ley argentina, y esto es algo que es, que es muy parecido en el resto de los países de Latinoamérica, cualquier documento, cualquier contenido, que no tenga aclarado el tipo de licencia, por default, se entiende que es copyright. Por eso, nunca podemos, por las dudas, subirlo. ¿sí? Porque, por las dudas, siempre es copyright. ¿sí? Digamos, el derecho privado, ahí, tiene más peso que el derecho público. Entonces, está bueno que, si tenemos esa duda, antes consultemos, porque es chequeable rápidamente si está bajo licencias libres o no, o si está bajo custodia de alguna institución pública o alguna institución privada que, por ende, le otorga un derecho a autor privado. ¿sí? Esto lo vamos a recontra-profundizar la semana que viene, pero si hay dudas al respecto, hoy podemos adelantarnos. Eh, el resto de los proyectos son proyectos súper interesantes que tienen los proyectos Wikimedia, que de alguna manera u otra vienen como a, a ampliar la experiencia de Wikipedia. El otro proyecto que voy a mencionarles, porque para aprovechar el tiempo, es Wikidata, que es la base de datos libre que tiene el movimiento Wikimedia. Eh, es, lo, es el proyecto más reciente que se creó, se creó entre el año 2011 y 2012. Y esto lo van a reconocer rápidamente, porque vieron que cuando ustedes entran a Wikipedia, hay un cuadro con información al costado a de la derecha, que se llama Infobox, que tiene los datos específicos eh, sobre el artículo. ¿sí? Esa información que ustedes ven, resumida en ese cuadro de información, es información que se levanta directamente de Wikidata. ¿sí? Que está alojada toda en Wikidata, y que se enlaza directamente con el fichero de ese artículo que está generado en Wikidata. ¿sí? Es una base de datos inmensa, libre, que Hipervincula toda la información que existe en Wikipedia en más de los 300 idiomas en los que existe. Así que imagínense la cantidad de contenido que maneja esa base de datos. ¿sí? También van a ver esta información que se extrae de Wikidata, la pueden ver cuando generan búsquedas en Google, por ejemplo, que Google te levanta también un cuadro de información al costado, a la derecha, bueno, esa información que levanta Google es levantada de Wikidata, directamente. sí Así que eso también está bueno que lo tengan en cuenta. Como Wikidata es una base de datos libre, la puede levantar quien la quiera levantar, digamos. Eh, no es que hay que pedirle permiso a la fundación para poder hacerlo. Eh, bien No sé si hay dudas hasta acá, si no, ya me voy a un artículo. No, por ahora, ninguna pregunta. Bien. Entro al mundo Wikipedia, en español, sí, es en, en donde vamos a estar eh, trabajando. Eh, obviamente, si ustedes eh, escriben en otro idioma y tienen ganas de, de, de editar una Wikipedia en otro idioma, lo pueden hacer. Eh, tengan en cuenta que su usuario que se crearon, es el usuario, ese usuario les va a servir para editar en todos los proyectos Wikimedia y en todos los idiomas, en ese sentido no tienen que crearse otro usuario. Fíjense que yo estoy logueada, siempre identifiquen estar logueados cuando estemos haciendo actividades del, del curso, porque es la única manera que a nosotras nos quede registro que lo hicieron. Eh, y como dijimos, Wikipedia tiene digamos una comunidad muy amplia, y tiene una manera de gestionarse, autogestionarse, internamente, eh, que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿sí? Habrán visto, en los materiales que compartimos, que Wikipedia tiene diferentes roles, ¿sí? Eh, esos roles que permiten la administración de la plataforma, se los conoce ampliamente como bibliotecarios y bibliotecarias, editores históricos y editores nuevos. ¿sí? Los bibliotecarios y bibliotecarias son editores históricos, que tienen más de 20.000 ediciones en Wikipedia, y que son elegidos por la comunidad para administrar el contenido de Wikipedia. ¿Qué quiere decir administrar? Que van a tener dos botones más que el resto del mundo, en la Wikipedia, que es el botón de borrar, o el botón de bloquear. ¿sí? Los bibliotecarios son quienes pueden borrar un artículo por completo, porque no respeta las normas de Wikipedia, o pueden bloquear un usuario que está acosando a otro usuario, que está vandalizando, que está generando desinformación en Wikipedia. ¿sí? Si el bibliotecario abusa del poder que tiene otorgado por la comunidad, porque al bibliotecario se lo vota se dentro de la comunidad, esa, esos permisos, la misma comunidad puede pedir sacárselos. ¿sí? En la Wikipedia en español, imagínense que tenemos 1.700.000 artículos, hay alrededor de 72 bibliotecarios y bibliotecarias. ¿sí? No es tanto para la cantidad de artículos que hay, y esto está bueno decirlo, porque implica que no depende solo de los bibliotecarios y bibliotecarias el cuidado de la información en Wikipedia, sino que ese cuidado de la información, recae en toda la comunidad que edita Wikipedia. A ustedes les habrá pasado que ya editaron contenido, y en algunos casos, en el artículo que estuvieron editando, vino otro usuario y cambió algún detalle, o revirtió porque faltaba una referencia, o alertó que había un, un plagio, por ejemplo. Bueno, eso es la comunidad de Wikipedia en acción, digamos. El contenido en Wikipedia es... Eh, cuidado, ampliado, actualizado, por la comunidad en su totalidad. Los bibliotecarios y las bibliotecarias tienen un rol más para poder organizar determinadas cuestiones cuando la situación se complejiza, el debate eh, se complejiza, o se dan hechos muy específicos como eh, vandalismos en curso constantes, o acciones de usuarios que eh, requieren un bloqueo porque están haciendo determinada cuestión. ¿sí? Eh, también los bibliotecarios pueden proteger artículos para que no se los edite porque, por ejemplo, eh, son artículos que están siendo parte de un conflicto social en curso y requieren, digamos, de, de, de, de un cuidado en tanto la información que se va generando en tiempo real. Entonces, los bibliotecarios pueden protegerlo para que solo lo editen usuarios que eh, tienen más de 50 ediciones o que están autoconfirmados como usuarios de buena fe, digamos. Y también se pone semi-proteger artículos, que es un nivel de protección menor, pero que también hace que eh, se cuide, sobre todo, contenido que puede estar eh, en el marco de alguna cuestión actual, que hace que muchas personas lo quieran vandalizar, básicamente. ¿sí? Esas son algunas de las estrategias que tiene eh, Wikipedia. La comunidad de Wikipedia, obviamente. Y los usuarios nuevos, en este caso, son la mayoría de ustedes, que se crearon el usuario hace poquito, que están empezando a editar en Wikipedia, y que, al ser usuarios nuevos, hay determinadas cuestiones que no pueden hacer. Por ejemplo, un usuario nuevo no puede cambiar el título de un artículo. ¿sí? ¿Por qué? Porque, en general, los vandalismos más comunes eran que cambien los títulos de los artículos. Entonces, para evitar que eso pase, los usuarios nuevos tienen que autoverificar digamos, su proceso, que es tener más de 50 ediciones, más de 100 ediciones, dependiendo cada hecho en particular, para poder tener más acciones sobre la enciclopedia. ¿sí? Eh, esto es una manera de aplicar filtros generales para tener un poco más administrado lo que tiene que ver con la participación dentro de Wikipedia. ¿sí? Eh, y a su vez, los usuarios nuevos, por ejemplo, no pueden entrar a un artículo y borrar un párrafo entero porque lo quieren reescribir digamos eso no se puede porque también se considera un vandalismo que se borren bloques del artículo entero sí son diferentes estrategias que va tomando la comunidad para evitar que pasen situaciones que después sean digamos vandalismos más grandes sí no sé si no sé si hay preguntas me freno por las dudas sí acá hay una de Hermes el lenguaje hmm. inclusivo Inclusivo, perdón, debe ser parte de Wiki. Ah, ya lo, lo, sí. lo habías respondido. Listo, entonces no, perdón. No, no hay problema. Eh, bueno, entonces, un detalle importante: esta es la portada de Wikipedia. Siempre van a ver que hay un artículo destacado, hay información de actualidad. Eh, todas las personas que editan Wikipedia, eh, como usuarios activos, son personas voluntarias, es un trabajo voluntario, nadie recibe plata por editar Wikipedia. Si eso sucedería o se identifica, se lo identifica como un conflicto de interés, y ese usuario es bloqueado, hasta incluso su IP puede ser bloqueada. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque fíjense que Wikipedia no tiene publicidad. ¿sí? Wikipedia no tiene publicidad porque es una enciclopedia libre, que básicamente se sustenta, gracias al poder generar este contenido y este conocimiento libre. El día que Wikipedia tenga una publicidad, va a dejar de ser la Wikipedia como hoy la conocemos, que se construye y se, se genera a través del trabajo colaborativo, trabajo voluntario colaborativo. ¿sí? Así que todo lo que ustedes ven en Wikipedia, la portada, detalles que vayan viendo, siempre hay que pensarlo como la acción colectiva voluntaria, lo cual le imprime a Wikipedia otra dimensión, básicamente, de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Eh, voy a mostrarles el portal de la comunidad, que es el espacio donde, nos, donde se comunica la comunidad wikipedista. Fíjense que Wikipedia no es una, una plataforma web muy, de un diseño muy actual, digamos. se parece más a la Internet del año 2001 que al, al, a la Internet de hoy. Eh, pero también tiene que ver un poco con esto, con el hecho de que Wikipedia cumplió 20 años, este año, y se mantiene vigente eh, por las características mismas que la hicieron ser. digamos. Entonces, el portal de la comunidad es el espacio donde las personas que forman parte de la comunidad de Wikipedia se comunican, se vinculan, se contactan, etc. El café es el café bien de la Wikipedia del 2001, quizás ustedes algunos son muy jóvenes. Eh, pero antes en Internet existían foros, y era a partir de, de, de donde nos comunicábamos, básicamente. Bueno, el café tiene esa, esa dinámica, parece más un foro de aquellas épocas que como nos comunicamos hoy en Internet. Eh, después van a encontrar las políticas y convenciones, acá van a encontrar los cinco pilares de Wikipedia, que están en, en las clases del del curso. Recuerden que los cinco pilares son las únicas normas que tiene Wikipedia básicamente vigentes, que son tan amplias que permiten que básicamente podamos hablar de la Wikipedia como la enciclopedia libre. Acá se los muestro. Recuerden, la Wikipedia es una enciclopedia libre, pero tiene un carácter enciclopédico, por ende todo lo que nosotros sumamos a Wikipedia tiene que ser de relevancia enciclopédica. Eh, Wikipedia busca un punto de vista neutral, como estuvimos charlando. La Wikipedia es de contenido libre. Eh, sigue unas normas de etiqueta, que quiere decir que eh, previene, a través de diferentes códigos de conducta y políticas internas, potenciales situaciones que se pueden dar en comunidades virtuales. Y por último, la Wikipedia no tiene normas firmes. Esto que quiere decir que estamos constantemente, como movimiento, debatiendo las políticas que hacen que Wikipedia esté hace 20 años vigente en Internet. Básicamente. Eh, que esté constantemente en movimiento. Bien. Pregunta, Ceci, si no, me voy a un artículo. Sí, acá tengo una de Liz, que dice, ¿Cuáles son los requisitos para ser un bibliotecario de Wikipedia? Y ¿por cuánto tiempo? Bien, ver, es una buena pregunta. Liz, el único requisito es tener más de 20.000 ediciones. Luego te tenés que postular como bibliotecaria, es decir, en el, existe un tablón de bibliotecarios donde se postulan los bibliotecarios y las bibliotecarias, o donde los postula la comunidad, y tenés que ser votado, o sea, te vota la comunidad. Hay una, una instancia de votación donde las personas que eligen a, a los bibliotecarios eh, se abstienen, votan a favor, votan en contra, eh, y el bibliotecario puede ser eterno, digamos, mientras no infrinja las leyes de, de, digamos, de, de ser bibliotecario o bibliotecaria. Si infringe, la misma comunidad puede pedir retirarle los botones. O, también, al bibliotecario se le puede caer ese, digamos, ese rol de bibliotecario si deja de editar en Wikipedia. Digamos, si deja de tener esa cantidad de ediciones que le permiten ser bibliotecario. digamos. Pero en principios, tener más de 20.000 ediciones. Bueno, y Enrique, una más, dice, ¿Cómo se sustenta Wikipedia sin publicidad? Bien, ahí ya te digo, Enrique, esperen que voy a buscar un artículo para tenerlo de base. Eh, Wikipedia se sustenta por donaciones individuales, de hecho, no sé si les habrá pasado, eh, en diferentes contextos del año, eh, se lanzan convocatorias eh, para... para para donar a Wikipedia, y se hacen a nivel de región, digamos, dependiendo la época del año, se dona en la Wikipedia en español, o en la Wikipedia en alemán, etc. Eh, básicamente, son donaciones individuales, No se puede, si no me equivoco, no se pueden donar más de 100 dólares, 100 dólares, dependiendo de qué parte del mundo, es mucha plata, y, y qué parte del mundo es poca, en Argentina es un montón de plata hoy en día, eh, no podríamos decirle cuánto, porque cambia todo el tiempo, eh, pero Depende mucho, y vos, el mínimo de, don, de, de donación que se puede hacer, si no me equivoco, son 5 dólares. ¿sí? Eh, no se pueden hacer donaciones de, digamos, de, de, de empresas privadas a Wikipedia, porque eso implicaría un conflicto de interés. Eh, y en general, las donaciones directamente las recauda la Fundación Wikimedia, y eh, la Fundación Wikimedia es la encargada de sostener los servidores que sostienen Wikipedia, imagínense que para sostener semejante plataforma, constantemente vigente, requerimos de servidores muy importantes, hay servidores alojados, creo que hay seis servidores en total alojados en diferentes partes del mundo, que se sustentan básicamente con, con, con esas donaciones, y también Muchas de, digamos, de, los, de los capítulos que llevan a cabo programas se sustentan a través de grants que se le pide a la Fundación, y que la Fundación eh, deliberadamente decide si otorga ese grant o no, y los capítulos estamos constantemente reportando nuestras actividades para dar cuenta que el uso de esas donaciones digamos, tienen un destino específico que es seguir promoviendo los proyectos Wikimedia a nivel local. Bien. si querés continuar, Luli, yo me Perfecto. voy a estar las preguntas que faltan. Perfecto. Bien. Esta es la última parte, así ya después eh, cerramos con preguntas generales. <ríe> este es un artículo de Wikipedia bastante editado últimamente, me imagino que muchos y muchas de ustedes lo conocerán, es el Acuerdo de Escazú. Eh, Wikipedia tiene un manual de estilo, como ustedes habrán visto, el manual de estilo es muy sencillo dentro de Wikipedia, es un primer párrafo, dependiendo el tipo de artículo, eh, y el tipo de temática, el primer párrafo es muy cortito, o muy largo, cuando la temática es muy candente o contundente, eh, o hay mucha información, se hace un primer párrafo más amplio, como es en este caso. Estos que ustedes ven acá son los enlaces internos que estábamos mencionando, que llevan a contenido de Wikipedia, que está escrito en la Wikipedia en ese idioma, no se pueden hacer enlaces internos a otras Wikipedias. Y, por ejemplo, este es el índice, donde se organiza de lo general a lo particular. Toda la información es como una mamushka, va de lo más amplio a lo más pequeño. Eh, y fíjense que estos títulos, que subtítulos, secciones que aparecen acá, son eh, los famosos, las famosas secciones de Wikipedia, que se distinguen por esta rayita gris. ¿sí? Dentro de un artículo de Wikipedia pueden haber la cantidad de secciones que querramos hacer para poder organizar la información y jerarquizarla. Eh, fíjense que todo el tiempo aparecen las referencias, ¿sí? que son las referencias que ustedes tuvieron que agregar durante esta semana, y muchos de ustedes van a agregar durante lo que queda de la semana. Las referencias son estas eh, referencias que se agregan con la herramienta de citar. Eh, y fíjense que en este caso eh, tenemos eh, subtítulos, que también es otra manera de, de jerarquizar la información dentro de las secciones, las imágenes, que ustedes ven acá, que pueden ser mapas, pueden ser fotos, todas estas imágenes están previamente liberadas en Wikimedia Commons bajo licencias libres. Eh, fíjense que tiene un montón de referencias. Eh, también existen tablas, esto también se genera dentro de Wikipedia. Y si me voy al final del artículo, porque es un artículo largo, vamos a encontrar las secciones que son muy importantes, que son las secciones de referencias, donde se ubican todas las referencias que vamos agregando al artículo, este artículo tiene muchas referencias, eh, más de tiene 97 referencias, y el famoso, la famosa sección de enlaces externos, donde se ubican enlaces externos, que no usamos como referencias en el artículo, pero que amplían la información que estamos trabajando. Fíjense que esta es la flechita que les decía que se va para afuera. ¿sí? que quiere decir que el enlace está fuera del de, eh, universo wiki. ¿sí? Por último, las categorías que ven acá. Todos los artículos de Wikipedia tienen que estar categorizados. ¿sí? ¿Qué quiere decir categorías en un, in, en un vocabulario más moderno? Etiquetas, básicamente. Es la manera de organizar toda la información que hay en Wikipedia. Por ejemplo, en este caso, Tratados del 2018, porque es un tratado que se firma en el 2018, entonces Wikipedia, todos los tratados internacionales, regionales, que se fueron firmados en el 2018, se categorizan bajo esa categoría. Si entramos a tratados del 2018, van a encontrar un montón de artículos sobre tratados firmados en el 2018. Y lo mismo con tratados sobre el medio ambiente. Los artículos de Wikipedia tienen que tener al menos una categoría para poder ubicarlos en el millón 700 mil artículos que hay en la Wikipedia. Si no le ponemos categoría cuando lo creamos, en este caso ustedes todavía están trabajando con artículos que se están mejorando y la mayoría tiene categorías. Eh, si no se le pone una categoría, lo dejamos como un artículo huérfano y es mucho más difícil encontrarlo dentro del universo de artículos de Wikipedia. ¿sí? Y aparte es parte del manual de estilo. Que tenga una categoría es parte del manual de estilo de Wikipedia, del formato wiki, del wikificar, digamos. Bien. si no sé si hay preguntas, por las dudas me freno. Sí, hay varias. Eh, a <risa> ver, sí. Joel dice, Para publicar información de un artículo personal en Wiki, sobre un mm. tema local, ¿Qué restricciones existen? Bien. Cuando hablamos de un artículo personal, ¿Querés especificar, Joel, a qué te referís? Ahí, a ver si nos escribe. sino mientras pasamos si querés a otra y... Dale. ¿Eh? Sí, dice sí. Marco, eh, ¿hasta qué extensión pueden ser las citas textuales y en qué casos? Leí que era para ejemplos. Perfecto. Eh, lo que dice Marcos, la pregunta de Marcos está muy buena. Eh, dentro de Wikipedia no se estila eh, usar demasiada cita textual. Si sí se utiliza citas textuales... En este caso, por ejemplo, que son tratados, o normas internacionales, que, digamos, parafrasear la norma al principio, es bastante particular, entonces en este caso sí se usa la cita textual. Si queremos usar cita textual en un artículo, por ejemplo, en una biografía, eh, tiene que ser una cita textual que sea muy representativa de lo que queremos eh, poner, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿sí? Eh, en general se utilizan para, para hablar de normativa, para hablar de leyes internacionales o leyes locales, eh, para referenciar alguna obra escrita o, li o literaria en particular, cuando hay artículos de libros, o de poemas, etcétera, o de algún autor, eh, pero no se abusa del uso de las citas textuales. Eh, en ese sentido. Porque también, tengan en cuenta que Wikipedia intenta ser eh, lo más parecido a una enciclopedia, y en las enciclopedias citas textuales no, no, no se utilizaban. Aunque Wikipedia viene a romper un poco con eso, eh, hay algunas cuestiones que sí se siguen manteniendo dentro de la idea de enciclopédico. Bien, ahí Joel nos pone, sobre una investigación propia, por ejemplo, Bien. sobre violación de derechos humanos a pueblos indígenas. Perfecto. Ahí Joel, lo para cualquier creación de un artículo en Wikipedia, lo que se necesita son más de cinco fuentes diversas que puedan dar cuenta de que ese contenido que estamos generando ya ha sido investigado en diferentes... Eh, espacios, en diferentes eh, experiencias e instituciones, para poder hablar de un artículo que se sustenta a través de fuentes primarias y secundarias, y que no es el artículo la fuente primaria. ¿sí? Si no tenemos más de cinco fuentes diversas que puedan sustentar la creación de un artículo desde cero sobre ese tema, la estrategia siempre es ir a artículos vinculados o a violaciones de los derechos humanos en el país donde se ubique esa, ese pueblo originario eh, en particular, o la temática puntual del, del crimen, de lesa humanidad de que se está hablando, para poder generar una sección específica dentro de un artículo que ya existe, con contenido específico sobre lo que queremos agregar. Esa es una estrategia para poder visibilizar la información que queremos sumar, si no contamos con la cantidad de referencias necesarias para crear un artículo desde cero. Bien. Tengo tres preguntitas más. Bien. Dice Montiel, dice, ¿En enlaces externos también se puede agregar PDFs? En enlaces externos también se pueden agregar PDFs. De hecho, eh, los PDFs que se pueden agregar son, eh, por ejemplo, eh, le, los fallos, las normativas específicas, eh, bueno, tesis que se hayan hecho al respecto. Es decir, todo lo que es PDF se puede agregar. Sí, sí. Bien, acá eh, Anil, Anilka dice, ¿Solo se puede editar art, eh, artículos que están pendientes de revisión? ¿En el marco del curso? Ahí. ¿O en la Wikipedia en general? Bueno, buena pregunta. <risa> Anilka, sí, estás por ahí. Y otro, Jesús, igual está relacionado ahí, Jesús dice, para la tarea de ahora, es colaborar sí. con nuevas referencias y en caso se pueda eh, poner enlaces externos. Bien. Muy buena Jesús y Anilka te respondió. Anilka dice a nivel general. A nivel general, perfecto. Bueno, a nivel general en Wikipedia puedes hacer lo que quieras. Eh, mientras respetes el manual de estilo, eh, uses las referencias que según Wikipedia son confiables, eh, te crees un usuario en el caso que, digamos, que quieras ser parte de la comunidad, pero puedes hacer lo que quieras y no hay un filtro previo a lo que publicamos. El filtro es inmediatamente después por toda la comunidad wiki. Si ¿sí? no es que hay alguien filtrando la información previamente, porque ahí estaríamos hablando de... Digamos, de una experiencia no tan libre, como en sí se define Wikipedia. Y en relación a la pregunta de Jesús, en el caso del curso, lo que nosotros le estamos pidiendo es que editen contenido de artículos que ya existen. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más sencillo entrar en ese, en, en ese mundo cuando sos un usuario completamente nuevo, Lleva menos tiempo, y somos muy buenas con los tiempos de todos y todas. Eh, y lo que les pedimos es que utilicen especialmente la herramienta de, de, de agregar referencias, porque tiene que ver con, eh, sobre todo, el hecho de trabajar con el chequeo de fuentes, la diversidad de fuentes, etcétera, que es un poco lo que estuvimos tra trabajando en la clase pasada de ciudadanía digital, o sea, hace a ese proceso, a ese ejercicio. Eh, pero también pueden agregar enlaces externos, si quieren, y pueden, eh, pueden animarse a, a, a, a usar otras herramientas, que son las que les voy a mostrar ahora. Y la semana que viene van a poder agregar eh, imágenes de su autoría, si quieren. Bien. Una preguntita más. Luli dice, eh, dice María. ¿Cómo se puede identificar un artículo que está eh, en revisión? Y para hacerlo, hay que, ¿hay que crearse un usuario desde qué página? Gracias. Bien. Los artículos que están... Todos los artículos de Wikipedia están en revisión constantemente. Es decir, no hay ningún artículo de Wikipedia que yo te pueda decir que no está bajo revisión, porque la comunidad está constantemente eh, atenta a lo que se edita, porque en general los artículos se actualizan mucho. Así que cualquier artículo de Wikipedia está bajo revisión. Hay algunos artículos que, porque digamos, son temas que no se editan tanto, o son temas que no se actualizan tanto, eh, le, le, los ubicamos como artículos que necesitan más trabajo, que son algunos de los que les pusimos en el listado que compartimos, pero básicamente no es revisión, sino es actualizar, sumarle contenido, etc. Para crearte un usuario en Wikipedia, eh, tenés que eh, entrar a la Wikipedia, que yo ahora te lo muestro, pero antes paso a explicitar otro detalle, eh, y te te creas directamente el usuario en Wikipedia y ya puedes ser parte de ese proceso, digamos. El, el, la experiencia de usuario para Wikipedia es muy sencilla. Yo ahora estoy logueada, pero después te voy a mostrar cómo se hace. Y si no, en la clase 1 del, del curso está el tutorial para hacértelo, eh, para que te puedas crear tu usuario. Eh, pero es muy sencillo, ¿sí? Yo ahora lo hago, pero antes paso a, a esta parte para no, para no, para evitar, no evitar decir lo que es muy importante, ¿sí? Bien, eh, asumiendo que ya tienen su usuario creado eh, y que ya están como para editar y algunos ya editaron, eh, voy a mostrarles algunas, digamos, cómo se identifican las herramientas dentro de Wikipedia. ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo quiero editar este artículo, ¿sí? acuerdo de escazú. Yo puedo poner editar. En Wikipedia se editan de dos maneras, edición de código y edición visual la manera que le estamos enseñando a editar nosotras es en edición visual, pero esto también es algo nuevo, relativamente nuevo, dentro de Wikipedia, porque hasta hace seis años solo se podía editar en, en código wiki, digamos. Y eso lo hacía más complejo. Si yo veo el artículo en código wiki, pongo editar en código wiki, van a ver cómo se ve el artículo. Fíjense, todo esto es código wiki. Antes tenías que aprenderte el código wiki para poder editarlo. No es difícil, pero bueno, lleva más tiempo. Nosotras, por suerte, ya a partir de hace mucho tiempo, enseñamos a editar Wikipedia con el editor visual, que ustedes lo ven así. ¿sí? El artículo es lo que aparece acá abajo, y las herramientas, las herramientas de edición son las que ustedes ven acá. ¿sí? Eh, fíjense que son bastante parecidas a, a un Word que podemos utilizar. Cualquier cambio que yo haga en este artículo, por ejemplo, le doy un Enter, y genero un, un espacio, se me pone en azul la opción de publicar cambios. ¿sí? Acá arriba. En Wikipedia, nada se guarda automáticamente. Todo lo que editemos, tenemos que guardarlo, es decir, publicarlo. ¿sí? Si yo pongo publicar cambios, no lo voy a publicar, pero se los voy a mostrar, me va a aparecer este cartelito, que les aparece siempre que publican los cambios, para que ustedes especifiquen qué es lo que hicieron. ¿sí? Eso que hicieron, lo tienen que especificar brevemente, no es que tienen que explicar todo lo que hicieron. Si tienen que poner, por ejemplo, agregué referencias, sumen un externo, eh, acomodé formato, etc. Una vez que lo escriben en este cuadradito acá, por ejemplo, yo pongo agregué, refer agregué contenido, si pongo a publicar cambios acá, el cambio se me publica directamente. si ¿sí? No hay un filtro en esa publicación. Yo no lo voy a hacer porque hice una, hice una edición que no, no tiene sentido. Entonces, salvo. Y si yo digo, ay, no quiero publicar porque no estoy tan segura, no tengo referencia, voy a leer, abandono la edición y listo. Es decir, nada que no publiquemos o que no estemos seguros de, de, del contenido se publica, digamos, es una decisión final nuestra. Yo ahora les voy a mostrar cómo se hacen, cómo se, se prueban esas herramientas de edición en un espacio que tiene Wikipedia, que no se preocupen, que esto obviamente es un espacio borrador que lo tenemos todos y todas, cuando eh, entramos a Wikipedia con nuestro usuario. ¿sí? Eh, si no entramos con un usuario y entramos desde una IP, la IP de nuestra casa, no nos va a aparecer, porque es una de las herramientas que te ofrece Wikipedia cuando tenés creado un usuario. Es el espacio del taller. ¿sí? Es un espacio taller borrador para probar las herramientas de edición. ¿sí? Entro al taller, yo en el taller Puedo tener algo ya, porque siempre lo uso como espacio borrador, de hecho, tengo algo. Lo que voy a hacer es borrarlo, y les muestro cómo, lo, cómo se, se trabaja directamente sin tener eso. bien ¿Qué tenemos acá? Un espacio en blanco, básicamente, borrador. Yo lo que voy a pegar acá es, sin formato, voy a pegar el primer del artículo que estábamos viendo del Acuerdo de Escazú, para mostrárselo sin formato y mostrarles cómo les daría el formato. Esto, básicamente, ustedes no tienen que hacerlo exactamente igual, sino que ustedes entran al en artículo que, que, que quieren editar, y directamente ponen editar, y usan las mismas herramientas que yo les voy a mostrar en el taller, que son las mismas que están en un artículo cuando se edita. Pego el texto simple, fíjense que aparece sin nada, sin enlaces internos, sin referencias, sin nada, y lo que le voy a mostrar es, por ejemplo, cómo se le pone un enlace interno. Que es muy sencillo. Voy a sacarle sus caritas, porque si no, no puedo. Eh, ¿Qué hago? Por ejemplo, los enlaces interno, internos en Wikipedia, en general, son países, regiones, fechas, eh, nombres propios, localidades, ¿sí? hechos históricos. Por ejemplo, América Latina y el Caribe es un enlace interno que yo podría generar, entonces lo pinto, voy al ganchito de enlace acá arriba, y directamente Wikipedia me busca qué artículo existe sobre eso que yo quiero hipervincular en la Wikipedia en español. Lo elijo, y me lo pone en azul directamente. Eso es hacer un enlace interno en la Wikipedia. ¿sí? Um, si quiero, por ejemplo, enlazar todos los países, que en este caso podrían ir todos los países enlazados, si yo elijo Nicaragua, por ejemplo, para mostrarles uno, lo pinto, voy al ganchito, y directamente Wikipedia me arroja los artículos sobre Nicaragua que existen en la Wikipedia en español. Yo voy a elegir el que hace referencia al país. Lo cliqueo, y directamente se me pone en azul. ¿sí? Ahora, lo otro que ustedes tienen que agregar en el marco del curso, es una referencia. ¿sí? Y es lo más importante que tienen que agregar, porque para Wikipedia lo más importante es Tener referencias. Esas referencias, ¿se acuerdan que son externas a Wikipedia, son las que ustedes tienen que buscar para poder sustentar la información que está en el artículo o que agregan, porque muchas personas ya han agregado contenido y lo han referenciado. Yo acabo de elegir una de las referencias que usaban en el artículo, que es un, una noticia del diario El Litoral, ¿sí? que es una noticia considerada confiable para estar en Wikipedia, por el tipo de fuente que es. ¿sí? Después, siempre lo, lo, lo interesante es diversificar la cantidad de fuentes. Si uso un diario, usar la mayor cantidad de diarios para poder dar cuenta de las diferentes voces que escriben en los diarios, que me imagino que estamos todos de acuerdo, que cada diario tiene su postura hoy en día. ¿sí? Eh, bien, entonces. ¿Qué hago? Voy a mi taller, les, me voy a copiar el URL, voy al taller, la referencia, y esto anótenselo como mantra, va después del punto, ¿sí? después del punto que cierra una oración o después del punto que termina un párrafo, si ¿sí? no va antes. Esto es un detalle súper manual de estilo de Wikipedia. Eh, me pongo después del punto, voy a la herramienta de citar, que es la que aparecía en la trivia del principio, y siempre chequeen estar usando la opción de manual. ¿sí? Porque a muchas veces les puede pasar que se les pone en automático. Siempre vayan a manual. ¿sí? Y ahí eligen el tipo de referencia que van a utilizar. En este caso es una noticia. Cada referencia que utilizamos tiene una plantilla específica, y lo que hay que hacer es completar los campos. ¿sí? La mayor cantidad de campos que podamos completar. Yo acá pongo título, pego directamente... La, la, la URL completa, porque eso es lo que me permite ir a la fuente directamente. Me voy a fijar si está firmada la, la nota por, al, por algún periodista particularmente, en este caso no, es directamente de la editorial. Lo que voy a hacer es copiarme el título de la nota, voy a la plantilla, y pongo el título, que se me pasó... Ah, para que dice algo mal. Voy a hacer el cambio acá, esto lo pongo acá. Bien, para no bardearlo. Fíjense que lo que hice yo fue pegar la URL en el lugar incorrecto. Básicamente, acá está la URL, lo dejamos ahí. Siempre la URL solo la URL, o sea, no es eh, el título, que es lo que hice yo. Ahora sí, me copio el título. Lo lo, pen, lo pongo directamente en el, en el campo de título, que me copia esto, ahí va. Voy a borrar para que no se y que quede solo el título de nota. Esto chequenlo siempre que ustedes eh, sumen la información para que se den cuenta que Wikipedia no es automático, sino que hay que chequear cada cosa que ponemos. Eh, ahí va. Y después les va a pedir algunos, algunas, algunas, algunos campos más, en este caso es la plantilla de fecha, eh, si no me equivoco era el 25 de septiembre del 2020, entonces ponemos 25 del 09 del 2020, en este caso podemos ponerlo de esta manera como lo puse yo, o se puede escribir septiembre del 2020. Fecha de acceso es el día que accedemos nosotros a esa información, en este caso sería hoy, que es 11 del 11 del 2021, el periódico, en este caso es el litoral, y van a ver que acá aparecen otros campos que no hace falta eh, completar si son diarios digitales, porque están, están pidiendo la ubicación, la página y el número, si son diarios que nosotros estamos digamos, sacando de algún archivo, o que son diarios que tenemos impresos en nuestras casas. Lo que no tenemos para completar, no lo completamos. ¿sí? Eh, una vez que tenemos todo eso, insertamos, y van a ver que ya se agrega la referencia. ¿sí? Es tan sencillo como eso, agregar una referencia, y es el ejercicio que tienen que hacer en esta clase. ¿sí? Ahora, si se quieren animar a un poquito más, yo les muestro cómo se generan los apartados, por ejemplo. ¿sí? Uh -huh. eh, dentro de la Wikipedia se pueden generar diferentes apartados, cuando estamos en un artículo que ya existe, los apartados como en cualquier artículo, lo genera el editor o la editora que está sumando información. Siempre tienen que tener en cuenta que los apartados que generamos, las secciones que generamos, tienen que ser títulos concretos. ¿sí? No pueden ser metáforas en formato de título, no pueden ser títulos en mayúscula por completo, eso no es el formato de Wikipedia, tienen que ser títulos que vayan a la información directa. Entonces, por ejemplo, eh, Contexto, en este caso. El contexto en el que se genera el, el acuerdo. Eh, países miembros. Estoy inventando, ¿eh? Países miembros. Eh, después se puede poner, por ejemplo, cuando, hacemos, eh, cuando estamos trabajando sobre alguna situación en particular, se pueden poner controversias, porque muchas veces existen controversias cuando se están debatiendo tratados de este estilo. Y después, los otros tipos de secciones que siempre aparecen, son referencias, enlaces externos, que lo pongo acá, y referencias. Contexto Países miembros, por ejemplo, pueden tener subtítulos que sean regiones. ¿sí? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es darle formato a todo esto, para que ustedes vean cómo se crean esas, esas secciones, que también es muy sencillo. Primero escribo el título de la sección y después, una vez que las, las listo todas, la pinto, voy al formato de párrafo y pongo título. ¿Sí? Ahí ya le generé la sección. Lo mismo con países miembros, si yo considero que es una sección. Regiones dijimos que iba a ser un subtítulo, entonces lo pinto y le pongo subtítulo 1. Acá le voy a poner, eh, no me está poniendo... Después, controversias. Dijimos que es un título de sección. Enlaces externos siempre es un título de sección, al igual que referencias. ¿sí? Perfecto. Ustedes imagínense que debajo de cada uno de estos hay texto, hay párrafos, hay contenido, que lo escriben directamente. No, no lleva un formato puntual, sino es el formato por default que te da Wikipedia, que es el formato de párrafo. Fíjense que directamente se pone en párrafo. Y para poner enlaces externos como Digamos, por ejemplo, queremos un enlace externo que no usamos como referencia, pero que consideramos que amplía, lo que hacemos es lo siguiente, los, el, el formato para poner enlaces externos, es... Me pongo debajo, pongo viñetas, y acá voy a escribir, por ejemplo, voy a poner algo así para no, para no hacerlo tan largo, acuerdo de escazú. Tengo que escribir, en general, el título de lo que estoy trayendo, o lo que consideremos que explicite más esa fuente que vamos a usar como enlace externo. Y me voy a buscar el enlace externo que quiero utilizar, que es este. Que es el tratado, básicamente, entero. Lo copio, me voy a donde estoy editando, pinto el acuerdo de Escazú, voy al ganchito de enlace, pero en vez de buscarlo en Wikipedia, pongo sitio externo. ¿sí? Y ahí, pego el enlace que quiero usar. Fíjense que, ya directamente me pone en formato enlace externo, con flechita para afuera. ¿sí? De esa manera, agrego un enlace externo. Después, una vez que yo ya estoy en el artículo y edité, y digo, bueno, listo, ya agregué todo lo que quiero agregar, siempre me tengo que acordar de publicar los cambios, como les mostré, cuando lo estaba haciendo en vivo. ¿sí? Si yo no lo hago, no se guarda. Pongo publicar cambios, y acá, lo que voy a poner es sume referencia y contenido, y contenido punto. Pongo eso y pongo publicar cambios. Fíjense que se publican los cambios en el formato de Wikipedia. ¿sí? El primer párrafo, con los enlaces que le pusimos internos, la referencia, que aparece en el numerito, que después aparece acá abajo, y el enlace externo. ¿sí? Esto es como un breve tallercito, para que ustedes identifiquen dónde está cada herramienta que pueden utilizar, en, mientras tengan la experiencia de edición. ¿sí? Eh, tengan en cuenta que este es mi taller, es mi borrador, por ende, esto no va a aparecer en el artículo de Acuerdo Escazú, sino que aparece en mi taller. Lo que aparece siempre que ustedes editan, es básicamente lo que agregan al artículo y lo publican. digamos. Por eso es súper importante que publiquen con referencias como parte de la actividad, y si van a agregar contenido que no se pide en la actividad, pero que se quieren animar, tener en cuenta el manual de estilo de Wikipedia. ¿sí? La guía de edición que les damos en el curso, en el, en el foro, es súper clave para poder hacer las ediciones, porque explica esto que yo estoy explicando eh, también de manera quizás más sencilla. Eh, Luli, ahí tenemos tres preguntitas. Eh, Perfecto. Voy, voy con Catherine, que me parece que tiene que ver con lo que mencionabas recién. ¿Cómo agregar Bien. referencias a contenidos ya existentes en, en el artículo? ¿Hay una manera de saber de dónde viene el contenido que no tiene referencia? Ya que en las instrucciones decía que no es necesario agregar contenido para agregar una referencia. ¿Cómo es posible eso? Bien. Es una buena pregunta. En este caso, por ejemplo, me voy a la, a la, al Acuerdo de Escazú. El, en este, por ejemplo, acá. El acuerdo fue firmado en 14 países el 27 de septiembre del 2018. Fíjense que no tiene una referencia en esto que está diciendo. Pero es un dato muy identificable en varias fuentes que traten sobre el momento en el que se firma el Acuerdo de Escazú. ¿sí? Entonces, para hacer eso, es un ejemplo digamos que pueden usar, yo lo que hago es editar, pongo editar en el artículo, voy al párrafo que quiero digamos, citar, y lo que hago es buscar una referencia que digamos, sostenga ese dato que se está poniendo ahí, que no está referenciado. Que el 27 de septiembre del 2018, 14 países firmaron el, el acuerdo en el marco de una reunión anual de la Asamblea General. Buscando el tratado, buscando la reunión de la Asamblea, es decir, ahí no depende de Wikipedia, sino de la búsqueda que hacemos nosotros para sustentar esa información. Y como Wikipedia no vale únicamente una fuente, porque no es un copiar y pegar exacto, sino que es una reelaboración de la información, cuanto más fuentes diversas podamos aportar, mejor. Puede ser que el contenido que está ahí es un contenido que existe, digamos que es verificable, bueno, nosotros, nosotros lo que tenemos que buscar es una fuente que lo verifique. Si podemos sumar otra fuente, es decir, dos fuentes que lo verifiquen, mejor, porque mientras sean de, de diversas procedencias, apunta más a esta idea de punto neutral. Punto de vista neutral. Pero, principalmente, es ese ejercicio, es buscar la fuente que pueda sustentar ese dato. Si no agregamos contenido. no Bien, ahí Laura pregunta, ¿Hay que agregar, eh, ¿hay que agregar referencias y enlaces externos siempre? Enlaces externos, no necesariamente. Referencias, siempre que agregamos contenido y que agregarlos. Bien. Eh, vamos un poco más rapidito, así pueden entrar todas. Eh, dice eh, Acá hay otra que dice, Para un artículo nuevo, ¿se puede armarlo en el taller y pegarlo luego en el editor? Sí, es una gran pregunta. Eh, pero ese es otro proceso que hoy no vamos a explicar, porque implica otro taller de cómo se crean artículos nuevos, pero sí, el taller puede ser el espacio donde ustedes prueben todas las herramientas, organicen la información, respeten el manual de estilo, y una vez que lo quieran publicar, seguir todo el proceso de lo que implica crear un artículo desde cero, que tiene otras, eh, digamos, otros elementos que, si les interesa, les podemos compartir luego. No es en el marco de este curso, en este curso no, no esperamos que creen artículos, sino que conozcan las herramientas básicas. Bien. Y por último, Enrique dice, ¿el proceso de referencia es el mismo si es que son artículos académicos de páginas de universidades? Sí. Fíjense que cuando yo les mostré, por ejemplo, eh, los muestro acá rápido para que lo puedan ver, si yo pongo Editar en este artículo, de vuelta, es el artículo modelo, eh, y pongo Citar acá, en el formato de cita manual, ustedes van a ver que tienen Noticias, que es el que la plantilla que ya usé, Publicación, que es la plantilla para publicaciones académicas, van a ver que tienen otro tipo de campos a completar, pero, digamos, fíjense que aparece hasta el número de DOI, que muchas publicaciones científicas lo tienen. Ese es el que sería para publicaciones académicas. Pero si queremos, por ejemplo, citar eh, sitios oficiales de la universidad, o de algún instituto público, directamente vamos a poner sitio web, y ahí se pone la URL y el título, la URL del sitio oficial, y el título de la página que estamos citando. Dependiendo qué tipo de fuente ustedes van a citar, van a usar distinta, digamos, distinta plantilla, pero lo importante es que siempre pongan la URL y siempre completen la mayor cantidad de campos posibles. Me voy para el Ahí Brenda nos dice, ¿se puede revertir una edición después de, él de haber de haberla publicado, tal vez, por error? Sí. Las reversiones las puede hacer cualquier persona, y el lugar donde se ven las reversiones, y todo lo que pasa en el artículo, es acá. En el historial del artículo, todos los artículos lo tienen. Fíjense que acá está el historial del artículo, de todo lo que pasó en el artículo desde que se creó. Que Vamos a ver cuándo se creó, para, para, para que ustedes puedan ver esa, esa experiencia. Pongo primeras. Este artículo se creó, el 28 de septiembre del 2018, cuando fue la firma del tratado, para que también tengamos en cuenta esta cuestión de lo que implica Wikipedia para, para, lo, para los contextos. Y las más recientes, la última vez que se publicó, que se editó, fue el 19 de octubre del 2021. ¿sí? Eh, acá van a ver que hay eh, un hermoso botón de deshacer, y un hermoso botón de agradecer. Si yo pongo deshacer, revierto la edición. ¿sí? No hay que abusar de este botón, porque si yo empiezo a poner deshacer en todas las ediciones, eso es una acción vandálica, si lo hago sin criterio. Pero si yo quiero deshacer algo que considero que me equivoqué, o lo que fuese, voy directamente a mi edición, en, mi, en el historial del artículo, o a la edición de cualquier persona que veo que o no sumó referencias, o eh, sumó un dato incorrecto, eh, o tuvo una acción vandálica, y pongo deshacer. Ese sería el ejercicio de revertir las ediciones. Lo que tiene Wikipedia es que todo queda guarda, público, digamos. Se guarda, pero es público. Así que todos podemos ver lo que pasa en el artículo, y todos podemos formar parte de ese proceso de reversión y de, digamos, de, de ampliación de la información. Bien. Y por última, Natalia dice ¿Cuando se quiere citar un PDF, sería publicación? Sí, y Natalia, perfecto. como enlace externo? No, eh, dependiendo qué es lo que quieras citar, si vos querés referenciar algo, un dato concreto que especificaste en el artículo, eso se, se pone con el botón de citar, eligiendo la opción de publicación tal cual vos lo preguntaste. Ahora, si es un PDF que viene a ampliar información, pero que no lo estás usando como referencia, puede ir a enlaces externos. Ahí es, es la, la decisión es a criterio de quien está eh, editando. Buenísimo, creo que ahí. Nada más de preguntas. Bien. Voy a dejar de compartir. Espera, ahí Liz eh, dice, ah, ¿se puede ver quién publicó y quién editó desde un inicio? Sí, desde siempre. En el sentido, Wikipedia es tan libre como eso. <risa> Así que se puede ver todo. De hecho, se puede ver, por ejemplo, eh, la cantidad de visitas que tuvo este artículo. Si vamos al historial, donde yo estoy viendo lo que pasa en el artículo, hay un botoncito que dice número de visitas. Entramos al número de visitas y lo que vemos ahí es en el último mes, voy a poner, en el último año de noviembre del 2020, de octubre del 2021, mensual, tuvo más de 75.000 visitas este artículo. ¿Sí? Fíjense que vamos a ver los picos de visita en junio, que es el, año, es el mes del medio ambiente básicamente, en, en abril, en noviembre del 2020, que es eh, cuando se, se creó, si no me equivoco. O sea, se cumple años de su creación. Eh, y lo que vamos a ver también es que tiene un promedio mensual de 6.000 visitas y que tiene en total 25 editores activos que están sumando la información al contenido, ¿sí? eh, constantemente al contenido del artículo. Esto es público para todo el mundo, ¿sí? tanto las personas que lo editan como eh, las personas, digamos, no las personas, pero el nivel de consulta que tiene. Y esto lo se pueden ver en, to en todos los artículos de Wikipedia. Buenísimo. Hay dos preguntitas más, si querés, Dale. rapidito, porque Obvio, ya estamos sí. un poco pasado de tiempo. Eh, uno, Maricielo, que hace más, más general, dice cómo se controla la información que se coloca. Eh, sí. Más general. Y por último, acá... Esperen que me... Se me fue la que estaba <risa> por preguntar. Eh, bueno, no, porque lo demás ya lo contestaste. Perfecto. ¿Cómo se controla la información que se coloca? La controlan todas las personas que, que digamos que están constantemente editando Wikipedia. Hay un sistema de alerta también, que tienen los mismos bibliotecarios y bibliotecarias. Y hay también una lista de seguimiento que se puede hacer de los artículos. Yo justo dejé de compartir, pero voy a volver a compartirles, porque me parece importante que lo vean. Yo como usuaria, ustedes como usuarios, eh, pueden, si quieren, ponerse en seguimiento artículos. Para poder, control, no en el sentido de controlar, pero sí en el sentido de seguir los cambios. Entonces, si yo quiero ponerme en seguimiento a este artículo, pongo esta estrellita que está acá al lado, que la tienen todos los artículos, y se me agrega mi lista de seguimiento. ¿sí? De esa manera, muchos usuarios y usuarias hacen seguimiento de los artículos que les interesa, eh, y que quieren digamos saber que se suma, que no se suma, y en todo caso, aportar si hay que revertir, si hay que acomodar, si hay que actualizar. Pero esa es una manera. Las revisiones son constantemente en Wikipedia. Es decir, eh, y la pueden hacer muchísimas personas a la vez. Eso también es interesante. Eh, pero sí, es algo que se construye todo el tiempo. Buenísimo. Creo que nada más ¿eh? de preguntas. Bien. Bueno, esto es como un inicio de Wikipedia, digamos. Hay muchísimas más cosas que suceden en el mundo wiki, que imagínense que si yo les dije todo esto y salieron tantas preguntas, es un mundo Wikipedia. Es un mundo de sensaciones, como me gusta decirle. Eh, entonces, tengan los digamos aprovechen el foro para hacer todas estas preguntas también, porque además más allá de compartir lo que editan, que está buenísimo, eh, Compartan todas las dudas que tengan, y, y nosotras vamos respondiendo ahí. En el sincrónico de la semana que viene, vamos a trabajar especialmente sobre Wikimedia Commons, y vamos a traer un debate de los cuales estuvimos charlando hoy, que es ¿Qué pasa con los sesgos de géneros en Wikipedia? Es el tema de la semana que viene, viene una invitada especial a hablar con nosotras, que trabaja sobre esa temática. Y vamos a aprender a subir una foto a Wikimedia Commons para que ustedes también eh, se animen a hacerlo. Así que, todo lo que requieran, fíjense todos los materiales que compartimos, porque son materiales que generamos nosotras en diferentes momentos, que apuntan a poder aportar a toda la información que hace al mundo wiki, eh, que es mucha, eh, y obviamente, usen los foros para consultarnos. Bueno, ahí ya mucho ya muchas gracias, excelente. Algunos que descubrieron herramientas nuevas, así que <risa> está buenísimo. Eh, bueno, nada, las esperamos y las esperamos en los foros. ¿sí? Cualquier duda, consulta, ahí estamos. Exactamente. Recuerden que el lunes que viene abrimos clase 3 y clase 4 juntas. Eh, y la clase 4 ya van a tener disponible para ver eh, las características del trabajo final. Así que, eh, nada, estamos disponibles para lo que necesiten y acompañarles en el proceso que nos queda. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.